sí me motivó, a mí me, me, me encantó, la verdad. Sí, la verdad es que el de Hugo, y os lo iba a haber prohibido también, pero bueno, no quería dejar tanto <ríe> corte. ¿Y el tuyo? Yo, como Raúl, eh, si me quitas el de Badel, pero fíjate, incluso más que el de Badel me gustó el de, el de, a mí me gustó más el de Hugo Bandán que el de ¿Sí? Badel. Sí, porque era como, es que era como en sus vídeos, tío, es que empezó a generar el tío una atmósfera, que hubo un momento que estaba, parecía que estábamos en, viendo un vídeo suyo. ...y luego aparte que yo, a ver, sabéis que es el tema que más eh, domino... ...y el hablar de tú a tú con alguien que, que sabe tanto de culturismo de los 90 y tal... Eh, ...de las cosas de friki a mí me gustan... ...pues yo disfruté, pero yo, sin ánimo de ningún... Era, ...que ha habido grandes programas, ha habido por ejemplo... ...incluso algunos que yo no he participado y he visto que me gustaron bastante... ...pero el de Van Damme, el de Hugo fue muy bueno, por lo que generó... ...y porque aparte la figura de Hugo, no hay que obviar que joder macho, que es un hito... En, Sí, además yo creo que Castellano. todos nosotros hemos visto y todos vosotros habréis visto algún vídeo motivacional de él. Yo, por ejemplo, la biografía de Coleman me la conozco por su vídeo de Coleman. Eh, yo creo que al final todos, todos hemos recurrido a vídeos de Hugo para algo en, en algún momento. Eh, yo, si, mira, si, si quito esos dos vídeos, claro, porque los míos favoritos también fueron esos dos. Sobre todo el de Badel, no sé por qué me gustó mucho escucharle cómo era su forma de expresarse, era todo muy sencillo. Era, puede haber cosas a lo mejor con las que esté más o menos de acuerdo, pero era todo súper fácil de entender tal. Y además, dicho por Gustavo Badel. Y el de Van me encantó, pues yo no lo conocía como persona, y la verdad es que me gustó ver, ver lo que había. A mí me pasó una cosa curiosa. Eh, nosotros antes de empezar el vídeo, nos juntamos 15 minutillos o 10 minutillos para organizar, y ya en esos 10 minutos... Ya cayó ya, bien. Ya, ya dije, hostia, va a ser un vídeo que te cagas. Sí. O sea, en esos 10 minutos ya me transmitió algo que dije, tío, este tío mola, mola mucho. Luego también es curioso, pero hubo un vídeo que a mí, eh, como vídeo, fue normal, pero con todo lo que se generó, el de, el de Mauro... Eh, con, hubo mucha polémica, parecía que el vídeo se iba a caer y tal, Ahí, a mí también me, me gustó, y luego también me gustó que el chaval eh, salió bien y quedó de puta madre, y eso sí. me gustó. Yo la imagen que vi de Mauro en el programa me gustó bastante, quizás un poco contrarrestada con otra imagen eh, de gente que te habla de él, o sea, sí, es un, es un poco… me gustó que el chaval salió reforzado sí, y, sí. y quedó eh, un buen vídeo. La verdad es que, que me gustó, y yo creo que, a ver, yo es que creo que vídeos buenos… Quitando esos dos que hemos dicho, es que ha habido mucho. Lo que pasa es que sí. el nivel ha sido tan alto que... Yo recuerdo, por ejemplo, el de Transés estuvo muy bien. Sí, sí. Eh, A mí de Jorge también me gustó. también. el de Tabés estuvo muy bien, porque la gente pudo ver lo que era un culturista youtuber. Ojo, sí. que no siempre es lo mismo. O sea, no, <risa> casi nunca es lo mismo. Pero quiero decir, quizás Jorge, eh, hablando un poco de Jorge, quizás sea eh, el futuro de los culturistas. O sea... Eh, el, el ser mediático, el, el, el salir en las redes, el, el, el extraporar lo que hace, porque los culturistas siempre todo, que, todo lo que nos envuelve es como un mito, ¿no? Desde las dietas que hacíamos, las que no, los entrenamientos, todo es como que la gente siempre piensa que mentimos, que tal, pero tal vez como lo cuenta todo tan así, quizás hay algunos temas que no toca, pero lo, lo vierte todo tan así que hace, bueno, pues como hizo Arnold quizás en su día, ¿no? Lo que es extender el culturismo. Sí, yo creo que va a ser, ya lo he dicho, yo creo que Jorge eh, y él es modesto en esto va a ser el gran impulsor del culturismo a nivel mediático al público general en España. Pues al final los culturistas es que nos conocemos entre nosotros. Sí. Y yo creo que Jorge el, va a dar el gran paso de, de, de ser una figura más estelar. Sí. ¿Vale? Yo, yo lo que pienso sobre eso. Y Jorge. yo también quiero recalcar y hacer mención, hubo un programa que me gustó mucho, pero porque me gusta la persona como tal, que fue el de Pablo López. López... También, sí. Un chaval tan joven... Que, que hay, hay una cosa que quiero decir, que es Pablo Llopis y Sergio Dufort. no es Pablo López y Sergio Dufo. <risa> porque es que siempre me lo pone... Cuando vino Pablo Llopis dije, me, me, dijo, me escribió un chaval y me dijo, a ver cómo, cómo va a llamar Robert a Pablo, porque a ti te llama Sergio Dufo. Sergio Dufort. bueno, Sergio Dufort y Pablo Llopis, siempre digo Lopis, pero de hecho se lo digo a él también, no sé por qué. Y Dufo, pues bueno, Dufo, Dufo, ya está, donde confianza de asco? Pues, además es que es un nombre un poco raro, tío Dufol, un apellido un poco raro Vale, bueno, pues a nos... En realidad, veréis, cuando nosotros Viene un invitado, tratamos de que los invitados estén a gusto más Nunca tratamos de hacer encerronas a nadie Nunca tratamos de que nadie se vaya a disgusto Sí que ha habido algunos programas en Campari A lo mejor alguna encerrona de manera sin quererlo Yo recuerdo uno que no lo voy a nombrar para no sacar el tema Pero eh, algunas cosillas Que parecen a lo mejor que han sido ver, yo, yo con el que no estuve, que a mí me volvió muy a encerrona ¿eh? ¿Cuál? Además fue una mierda de programa. ¿Cuál es? el de Ineco? Mm, vale, ahora, ahora os voy a preguntar cuáles son los programas peores y de decir, ¿vale? Ahora vamos a preguntar. Pero bueno, lo que quería decir es que eh, gracias a gente como López se, se, se demuestra, y a gente como nosotros evidentemente, se demuestra que no todo... Lo malo que se asocia al culturismo es verdad, ¿vale? Que hay gente muy normal, muy noble, muy humilde, tal, detrás de esos cuerpos de cómic, ¿vale? Y Pablo López, por ejemplo, es un ejemplo de ello. Y bueno, pues igual, venga, pues empiezo, empiezo por ti, ya está, empiezo por ti mismo. Eh, esos han sido los mejores programas, Ven, ahora decidme el que decimos, ¡oh, qué asco de programa! Yo este le hubiera borrado lo hubiera quitado. Bueno, di, a mí di el túnel, y por qué. Yo porque sí. se le vi, yo no participé, aunque luego en ECO se mojó conmigo, no sé muy bien por qué. Eh, no me gustó el programa primero porque estaban dándole muchísima caña y luego porque le veía como muy trabado a él y a mí fue un programa que me aburrió muchísimo, de hecho creo que no lo he terminado ni de ver y yo ese programa no me gustó, no me gustó y luego pues así no recuerdo ninguno más eh, bueno, cuando ha habido alguna invitada pues tampoco los, me los he trabado para que a mentir no porque además está, está Marta, tu chica, viendo esto y te dice que cata la puta boca porque es lo que toca y ya está Pero no, no veo, eh, los demás han estado todos bien o sea, también es diferente, claro, cuando tú estás dentro, pues no te das cuenta si es mejor o peor. Claro. Yo el de Eneco lo vi, y a mí me parece un peñazo de programa, entre que la gente le sabotaron a, a Eneco y que él estaba como muy todo el rato queriendo mostrar algo, pues no no me gusta el programa, la verdad. Sí, es queriendo demostrar. Sí. Y, y tú que lo viviste desde dentro, ¿qué te pareció? Igual, bueno, y esto no es algo nuevo, porque lo haya comentado serio, yo creo que lo he, lo he comentado con, con otros amigos además, que seguramente no me estarán viendo. Eh, el programa de Neko fue un programa con mucha atención. Mucha me, me, me, me sentí incómodo, tanto por los comentarios, yo creo que él también estaba pendiente, estaba incómodo, y cuando uno no es, uno no es, no es él, eh, medianamente transparente, yo creo que falta algo. Y cuando uno está incómodo, pues yo creo que fue... No, fue el programa que, que, menos, que menos me gustó. Fiar. Uno de los estudios en los que participé fue por un futbolista que dio positivo en androlona y nuestra universidad pues tenía que demostrar que el cuerpo puede producir x cantidad por encima de de androlona y que y otra universidad, la de Granada concretamente si no recuerdo mal, eh, era la encargada de demostrar si eso era posible. o, no, o sea, éramos como dos o tal. Entonces yo fui a una de las muestras que tenía que llevar la orina cada x tiempo tal y sé los controles que me hicieron. Y sé que eso se podía desvirtuar por todos lados. También sé que la muestra la empezamos 30 sujetos y la acabamos 9, 9, de 30, 9, ¿vale? Eh, y demás. Entonces, claro, éramos dos universidades y el otro estudio, pues me imagino, como era con universitarios, que sería prácticamente igual, porque... El, el estudio, explico, era de una duración de unos ocho meses y coincidía el verano de por medio, los, los estudiantes se van. Entonces eh, nos fuimos tres meses y cada uno hizo lo que quiso, tuvimos que guardar las muestras de orina en el congelador, ya se pierde información, etc. Pero quizá, quizás puede ser porque incluso los culturistas naturales, que tanto odian a los no naturales, en realidad consideran culturismo el sitio, la élite, todo lo que es, por ejemplo, la Meca. El Olimpia, no sé qué, porque en realidad ese es el culturismo, y no es por poner nombre ni no, o sea, pero igual que, eh, que todos los deportes tienen el Tour de Francia, por ejemplo, es la carrera padre, incluso aunque todos vayan dopados, pero esa es la carrera padre, y para cualquier ciclista esa es la carrera padre. ¿Para cualquier culturista creéis que el mundo de dopados es la referencia del culturismo, aunque les duela? Obviamente, eh, es obvio, ¿no? Yo creo a ver, es que, ¿desde cuándo lleva habiendo dos páginas en culturismo? Porque esa gente. Es que va unido, va unido. Es que no, es que la gente que llega al culturismo natural llega porque. ¿A quién ha visto? ¿A Arnold? ¿A Oliva? ¿A Maimenzer? ¿Que, que nos pensamos que algunos de estos eran naturales. Pues, qué ridículo. Entonces, ¿porque vieron Conan? O sea es que o Acosalado claro, o algunas de estas en las claro, que se habían o dopado. Cats, o, ¿sabes? Claro. Es que, o los muñecos ¿sabes? O los cómics de la Marvel. Yo creo que sí tengo una apreciación, y es verdad, a nivel moral y personal, y es que siempre se ha oído hablar mal desde dentro del culturismo natural al culturismo no natural. Pero yo, bueno, nosotros, yo me llevo viviendo 25 años en el culturismo no natural y no he oído hablar nunca mal del culturismo natural. Yo sí. lo que pasa que creo que a ver, eh, a Río revuelto, como, como dicen los, los mayores, arriba revuelto ganancia de pescadores. Yo creo que la gente, mira, si es que va, si estamos hablando, pues se dicen las cosas como son. Y Amorosi y la gente de Escuela de Natural han medrado mucho gener, buscando, generando un conflicto donde no lo había. Porque es que, Robert lo ha dicho mil veces, a ver, que yo no nací con un testovirón en el culo que yo estaba, yo llegaba a competir sin química, y llega un momento que quieres dar un paso, ¿por qué? Porque tu objetivo es parecerte a los físicos que te han llevado ahí, a ese ese mundillo, y esos físicos habían usado química, entonces, luego ya cada uno que quiera usar o que no lo use, pero es que desde el culturismo, como dijo muy bien mi amigo Picodero, optimizado, eh, no hay esa guerra, o sea, yo no, yo, mi compañero de entrenamiento es natural, o sea, es que es ridículo, en cambio, si ves... No todos. Es cierto que yo, por ejemplo, me llevo bien con gente de culturismo natural, muy bien, pero sí que es cierto que, en concreto, Amorosi ha generado una lucha y una y un, una pugna que no es cierta, ni es real, ni... ni, ni, ni. Se la han inventado para medrar de alguna manera. Más, concreto, más que medrar, fíjate, yo creo que es... ...para ganar notoriedad de alguna manera... Mira, os, os voy a preguntar si, si creéis que quizás pueda ser esto... ...el cultivo natural es un deporte, igual que el cultivo natural... ...es deporte igual, el sacrificio es el mismo... ...todo es igual, lo único que el resultado final... ...evidentemente pues la gente que se dopa... ...tiene otro resultado final... ...pero, bueno, voy a hacer un inciso... ...yo hice una preparación natural una vez... ...a ver, y te puedo reconocer que por ejemplo pasé menos hambre... ...el resultado final fue más lamentable, o sea... ...no es el mismo cuerpo... ...pero sí que es verdad que pasé menos hambre... ...porque bueno, todos sabemos que los anabólicos retienen mucho... ...tienes que cortar mucho las calorías a veces, bueno Ciertas cosas que incluso a lo mejor eh, eh, es más llevadero a veces eh, el ser natural, ¿sabes? El poder dormir bien, el, esas cosas que con lo otro pues no se puede, pero no, no creo que haya una guerra como tal, lo que sí que creo es que a lo mejor ha habido parte de esa población que tenía que hacerse hueco, a ver, hoy todo el mundo quiere ser entrenador, preparador, o sea, uh -huh. mercado laboral, y es una forma de marketing de decir, separo a estos del rebaño para quedármelos yo o sea, aquí somos todos un rebaño X pues venga, este montoncito de aquí lo separo y me sí, lo quedo yo un nicho. claro, marketing, querer llegar a alguien lo que pasa es que normalmente eh, una, una ley de la competencia muy clara y tal, sabes, en la economía eh, o en el mundo empresarial es intentar vender tu producto en, ensalzándole, pero no criticando el de al lado se llama competencia leal, ¿no? entonces el cultivo natural tiene muchas cosas buenas, muchísimas y yo soy el primero que lo dice, ¿es más sano que el nuestro? evidentemente es mucho más sano eh, ¿tiene más mérito que el nuestro? El mismo o sea, el final debajo de la sentadilla sufren los dos igual, la dieta sufren los dos igual pero tiene ventajas frente al otro, pero no por eso hay que insultar al otro, ¿no creéis? No, totalmente, pero es que aparte es que eh, viven es lo que digo, vienen de generar una imagen que no es cierta porque aquí estamos nosotros tres ahora nos iremos a cenar, hemos estado comiendo tal y no estamos hablando de química yo como mucho te pregunto, ¿cómo estás entrenando? ¿cómo estás jugando? porque es que te das cuenta que al final la química, a ver no vamos a decir que la química no sea importante, no marca una diferencia, pero cuando estás en el mundo de la química, te das cuenta que la química no es todo. Y al final, la gente del culturismo natural le da más importancia a la química claro. que los propios que hacemos uso de ella. ¿eh? Sí, sí, totalmente. O sea, con muchísima Porque yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando yo, por ejemplo, conocía a, a culturistas como Chacón y tal, a mí no me importaba lo que tomaban. Porque yo sabía que si tomaba, iba a ganar más o iba a ganar menos. A mí lo que me interesa es cómo entrena un tío, cómo come, cómo vive su día a día… Porque te das cuenta que la química es, al final, un remedio de... O sea, es una, para mí la química, el verdadero uso es que a cortas plazos, a corta recuperación, o sea, mejora la recuperación, llegas a un progreso antes, pero más allá de eso, si tienes un mal físico sin química, no lo vas a tener bueno con química. Es que eso es que a la química que nosotros. Sí, y además... Me por no hablar de si los controles son más o menos legítimos, eso al final son tonterías que, como digo, es que a nosotros nos dan igual. Hay gente muy fuerte sin química, y eso lo he reconocido, muchas veces cuando dicen, ¿este cuerpo tú crees que puede estar sin química? Sí, antes de hecho hemos compartido fotos de gente natural, que está muy fuerte, coño, que es que se puede llegar a estar muy fuerte sin química. Pero yo creo que si ese que está muy fuerte sin química quiere dar un paso más, está en su derecho, ¿no? Y no hay que criticar nada, yo creo que está en su derecho, a su vida, y que haga lo que quiera. Bueno, chicos, pues yo creo que... Aquí hacemos un corte publicitario, os parece, vale. así que volvemos ahora en unos segunditos. Bueno, pues volvemos, seguimos con el programa y ya que hemos estado hablando del dopaje vamos a hablar de lo que nunca se habla, o sea, se habla del dopaje de la sustancia dos pante y del culturismo natural, pero no hablamos yo creo que nunca hemos hablado de las pruebas antidopaje como tal, vamos a hablar un poquito de las pruebas antidopaje, ¿qué credibilidad le dais vosotros en un porcentaje? ¿Credibilidad? Bueno, yo creo que ahí está el aspecto moral de cada uno porque, claro, yo por mi experiencia yo he ayudado a muchos atletas eh, chicos y chicas a pasar controles antidoping entonces yo creo que, que nos podrías decir algún ejemplo de cómo pasarlos pasarlos? Bueno, yo, yo, yo a nivel a nivel médico que fue como me enseñaron eh, se hacía con, con la albumina, albumina sérica humana al 20% eso viene en botellas ...en botellas eh, acuosas de, de 100 o 250 mililitros, no, no, no recuerdo... ...porque también la albumina se utiliza como diurético osmótico... ...pero también se ha utilizado siempre para mascarar el, el, el doping... ¿no? ...entonces después de la era de, de los diuréticos... ...porque al principio con, lo, con los diuréticos, la, la, la espironastolona... ...claro, se, por lo visto tenía un peso molecular mayor... ...y enmascaraba el doping, pero claro, ya, ya la... Las pruebas antidoping, lo primero que sí, usan son también. los diuréticos Pero después, la la, la albumina cérica ser, humana al 20%, yo creo que es lo que más se utiliza a día de hoy. ¿vale? Es un protocolo un poquito complicado, no para detallar, porque son días antes, tienes que ponerte cada cierto tiempo una botella, pero enmascarar totalmente el doping, yo creo que a día de hoy pues, pues se utiliza. Sí, incluso. Yo creo que hay que distinguir mucho lo que son las, los deportes, rey re, con, con la guada detrás... Que te, se presenta un día en tu casa, te hace un control y te has jodido y ya está, ¿vale? Que eso, eso sí que son pruebas antidopajes y demás, con luego otros deportes minoritarios con las pruebas antidopajes, ¿vale? Porque está claro que un control exhaustivo de la guada eh, no lo pasa nadie que haya usado cosas, es decir, de hecho los ciclistas dan positivo con esos equipos médicos que tienen detrás. mira bueno, mira Icarus, eh, ojo. Bueno, lo puedes pasar, pero me refiero a nivel a nivel usuario, todos sabemos el dinero que eso requiere, a nivel usuario no los pasa ni Dios. Pero claro, la Wadan, eh, o sea, eh, ahora mismo ciertas federaciones de deportes no, no mayoritarios no tienen ese dinero para poder enfrentarse a esos controles antidoping. Entonces, claro, eh, eh, yo por ejemplo sé que es muy sencillo una persona que tiene pensado presentarse a campeonatos de esto, te de esto tener una suspensión hasta prácticamente dos semanas Dos semanas antes van, van de Van cambiando, dele. van metiendo el rápido, rápido. Es, sin... es que claro. el, el protocolo para no dar doping es algo que claro porque, es más, nunca hemos hablado, pero que es algo muy claro. Claro, porque al final son pruebas que son o con tiras reactivas o, o buscando mm, sustancias muy concretas, pero hay otras menos concretas como los SAN, como tal. ¿Sabes que eso en las Olimpiadas claro que positivo? Pero en ciertas federaciones no. Además, la testosterona, como tal, no es directamente testosterona, es epitestosterona. Entonces hay mil maneras de testosterona en gel, de esta... Hay mil maneras de, de hacerlo en estos controles. Eh, ...más mediocres, por así decirlo... ...tú conoces también otros... ...bueno, tú has pasado controles... ...yo pasado controles de la aguada... ...porque los que te hacen la IFB son los de la aguada... ...y qué pasa, lo primero es lo que dice Raúl... ...si eres muy, muy bueno, muy técnico... ...ahí eh, puedes pasarlos... Eh, ...con diferentes stacking de, de productos... ...se pueden pasar, eso sí es muy técnico... ...ahora bien, si eres cazurro... Ahí me los pasas, ¿eh? o sea, tampoco de falta ser una eminencia médica para pasarlo. Les... Ahí... Pero no porque la sangre esté limpia, son otros mecanismos de. No, no, claro, son mecanismos más, más agresivos, pero que existen. El primero es eh, vía directamente en la vejiga con un catéter eh, inyectarse orina, orina limpia, eso es así. Máquinas de diálisis, incluso, y lo podéis comprobar en Google. Venden, eh, venden pollas, pollas directamente de goma, bien gorda, además. Bien gordas bien y, con vena, y con buenas venas, <risa> preparadas para que se pasen contra de doping o bien de, de drogas. Sí, metes y, la pues, tuya pues, debajo, pesato, supongo, lo llenas por encima con orina exacto. buena. y hay, bueno. hay hay muchos métodos. De... Pero eso, eso digamos que es un poco enfermizo, pero hay métodos también mucho más de a pie. Yo le pregunto porque sé que los hay métodos de a pie, de, de decir, para cualquiera. Puedes enguarrinar perfectamente un <risa> palabra extremeña, enguarrinar, enguarrinar, puede, enguarrinar, Puedes decir que es enguarrinar. Ensuciar. <risa> eh, <risa> vale, eh, puedes fastidiar una, una con, con una pequeñita, pequeñita porción de pastilla potabilizadora que te la metes en una uña y cuando estás haciendo el pisete haces así. Ya ha jodido la muestra. Eh, tengo entendido que hay quien dice que la aguada eh, te puede sancionar por manipular la muestra es muy difícil de, mani de manipular con una pequeña pastillita de agua de, de potabilizadora entonces eh, yo es que yo realmente a mí cuando alguien me dice que es natural porque pasa un control pff, es que me da igual, sabes, o sea, no le creo, o sea, yo, lo primero que pienso es que digo, qué razones va a tener para mentir, o como dices tú, es que me da igual lo que sea natural A mí no. es que si me dices o sea, directamente… si tú me dices que eres natural, pues vale, pues eres natural, o sea, te doy todo el crédito del mundo, si tú quieres mentir es tu problema. Pero a mí cuando alguien se respalda en un control, que repito, yo los he pasado, de la guada en la IFB, es que en la IFB en se el, pasan todo. en control. la IFB hay control de Guada para todos y luego hay verdadero control de Guada que son los que dice Robert, que son los que hacen los games, que te llaman <risa> informa que según el real decreto es obligatorio de uso de, y de ah. ya lo sabes chicos, bueno como está diciendo en la, la, la categoría games en IFB te pueden llamar el 7 de enero oye que tienes que mear y tienes que ir a mear eso es un control real, pero esto de en el campeonato meas y luego tu colega te hace el control y yo te lo hago a ti, tú me lo haces a mí, yo voy a mirar a tu casa y tú a la mía. Sí, el que quiere parece. ser natural va a ser natural y yo, no, yo a mí respaldarme en un control a mí no me vale. Sí, además no olvidar que bueno las mujeres siempre han utilizado, por ejemplo, técnicas muy sencillas con un preservativo lleno de orina limpia, dentro de la vejiga se la pinchan. O sea, si mecanismos hay, joder, pues tantos como personas. Repetimos, es que estos controles no son los mismos que los de la guada, que son de orina, de sangre, de bueno de todos los medios que ellos quieran te pueden sacar. Saliva, heces, pelo, bueno, todo lo que ellos quieran te pueden pedir, entonces ahí escaparse es complicado. Es que, por ejemplo, el de pelo no te libras. Claro, bueno, puedes ir como yo, ¿veis? Podéis ir, ir como yo y posiblemente lo pases, pero va a dar el cante si te presentas así. Entonces, eh, es que es complicado, ¿sabes? Pero... No estamos criticando en los controles, ¿eh? ni diciendo que esta gente no tenga credibilidad porque los controles se pasen, simplemente es un programa de entretenimiento y explicamos al público la verdad de, detrás de todo esto y es que hay maneras de pasar los controles. Que con esto no estamos diciendo que la gente no sea natural, No, no, no. estamos diciendo que hay formas de pasarse un control. Sí, y ya está, y que nosotros, por ejemplo, damos la credibilidad que queremos a ciertos controles porque cierto es que en la IFBB hay controles. Y ya está. O sea, pero, cosa que mucha gente no sabe. Cuando hablan culturismo natural, por ejemplo, y, y aluden a una federación, en teoría la IFBB también hace controles antidoping. Lo que pasa es que, bueno, más o menos suel, son, son en campeonatos es que internacionales... El, claro, es que por eso yo no me, no me creo lo de los controles, porque yo podría decir que soy natural. Porque yo los he pasado. claro Entonces, entonces bueno, es un poco... Un poco... Un poco ambiguo todo esto, ¿vale? Pero aclaro, en ningún caso estamos desmereciendo nada. Desde luego, el que pase un control antidopaje no le estamos desmereciendo. Y nosotros, yo, tú no lo sé, él ya lo ha dicho, yo también. A mí cualquiera que me diga, mira, yo soy natural, ni le discuto ni me planteo si lo hizo he o no. Porque lo más sencillo es que me da igual si lo en he O sea, yo no mido a alguien por el nivel que tienen, según lo que toma o no. Mido el nivel, según lo que veo, no lo que toma. Entonces, bueno, me da un poco, me da un poco igual. Entonces, bueno, aclarado este tema. ¿Qué os parece si pasamos a otras cosillas? Eh, bueno, la temporada que viene. ¿mojados y decirme un invitado que os gustaría que viniera. Uf, llevo dándole vueltas una semana. Uno es pues, realista, ¿vale? Porque yo puedo decir aquí Kevin Lebron, tú puedes decir tal, pero bueno, un invitado realista. Un invitado realista. Joder. Hace complicado. Hace complicado. Bueno, empieza, empezamos por él, a ver si te das alguna sí, idea. Sí, sí. Hombre, realmente es que yo, los que ya quería que decía, este tiene que venir, eh, bueno, pues evidentemente Ángel Calderón es el que más, así, más ilusión me, gusta, me, me hace, y luego, bueno, se nos han quedado muchos que yo creo que vendrán, pues... Y yo creo que también tenemos que decir una cosa, no vienen todos los que queremos, tenéis que entender que esto es un programa y hay gente que decide no venir. Esto lo dejo ahí como dato, ¿vale? Porque veo muchas veces que pone ¿por qué no lleváis a...? Bueno, a lo mejor lo hemos intentado llevar y no se puede, simplemente como dato. Exacto. Eh, bueno, me gustaría mucho que viniera Ángel Calderón, quien Ángel, Madel, no valen, eso también. <risa> Alguien nuevo. ¿Eh? Eso están propuestos ya. Ya, bueno, sí, pero sobre todo Ángel Calderón. Y de proponer a alguno. Es que algún nuevo, además de, de, de eso, que lo tenemos ahí en la cartera, pues. Yo os he hecho la pregunta, pero no tengo ni puta idea. Estoy pensando en los. No, sí, no, aparte de. Estoy pensando en los españoles y no. Bueno, ahí pues... por molarme me molaría mucho Dorian. Claro, lo veis, esto hay que sé, es que se... Bueno, serían igual si le invitamos a unos petas. <risa> Fijaos, a mí quizás hubiera gente que me gustaría poder hablar con ellos, pero fuera de cámara porque en la cámara se cortan mucho y sé que no iban a dar juego. Pero sobre todo mujeres, hay mujeres muy interesantes, pero sí que es verdad que son tímidas, que les cuesta, Bien. que no sé qué. Entonces, también cuando invitamos a gente a un programa tenemos que tener muy en cuenta esto. Si da juego delante de una cámara, hay gente que se corta, se paraliza y se queda ahí pillado y hay que dar las reses. Entonces, es complicado. Eh, ...a mí me gustaría traer alguna chica... ...ni más ni menos que porque de las últimas entrevistas... ...nadie ha sido mujer... ...en España y competidoras muy buenas... ...de varias categorías... ...entonces por dar un poco de luz y visión a... a, a las mujeres... ...aparte de las que vinieron al principio del programa... ...que fue Soraya... Eh, ...Laura, o sea María Paulet... ...y creo que ya... ...la verdad que hay... Laura. Que hay ...la verdad que hay... ...laura... Bueno, ¿no? ...hay grandes culturistas al menos bueno... Eh, ...todos nos hemos criado con ellos... ...y yo creo que no sería desperdicio... ...oír un poco su historia... ...porque al final... Hemos coincidido mucho en competiciones, competiciones, competiciones, pero nunca hemos. Yo, al menos, tú sí. Al menos con gente de Madrid, por ejemplo, con Alfonso de río o Arturo Castañeda o Ángel Higueras, o Oye, y nunca. Yo, al menos, con algunos no he coincidido. Sí, tanto a mí tiempo? también me gustaría un poco dar a conocer porque, a ver, es, ahí hay toda una generación perdida sí. que como no han vivido el mundo de las redes, eh, la gente no bueno, sabe de ellos. No lo han vivido. Están, están vivos. Ya están no han ahí, muerto. Sí, lo que pasa es que, que... que en otro, en otro contexto y tal. A mí me gustaría mucho acelerar porque, eh, a ver, ahora parece como que, eh, bueno, pues Ángel y, y, y Madelman como que han lanzado el culturismo, pero aparte de Raúl, hemos tenido competidores muy buenos a nivel internacional, para que evidentemente el paso a profesional hasta que no lo dio Raúl y Paco Bautista no, no se dio muy... Ramón González también está por ahí, sí. o sea, hay gente a la que dices, hostia, macho, me gustaría que tuvieran para que la gente viera que España no ha sido una cosa de hace... La gente se piensa que el culturismo en España nació en el 2019. Es verdad, ¿eh? es que todo, todo lo que hemos... hemos o has, ha parecido transmitir bueno. en todos los programas eh, a, es desde de, de de un tiempo para acá, ¿eh? pero es que sí. yo creo que sería muy interesante porque tenemos una historia, y bueno, y poco reciente, ¿no? Bueno, da, da concretamente antigua. yo diría que la época en la que tú y yo empezamos, esa época hay grandes culturistas, pero que están como perdidos, que no se sabe nada de ellos, pero esa época, cuando yo era junior y cuando sí. tal, ahí había... Cuando tú te hiciste pro o sea, y había grandísima gente mira, yo, ahora que lo has dicho Ramón González seguro que tiene mil cosas que contar seguro que aportaría la hostia alguno de los presidentes de las dos grandes federaciones también estaría bien que pudieran dar su visión y tal, aunque sería un programa bueno yo pasa sé que, que quizás ejemplo, el público se aburriera yo pero... sé que por ejemplo Emilio sí entraría yo a mí, por pues, la forma de ser de Emilio que es un tío y quizás, a. pero por ejemplo de la FB no viene nadie aquí vamos, pero estaría bien Sería lo ideal, incluso, sería, claro, en un, en un mundo idílico y en un mundo de culturismo sano, vendrían, responderían y estarían en el mundo, pero es que eso en la IFB no no es posible. Incluso algún programa constructivo para el competidor en el que de primera mano algún juez internacional de cualquier federación o de la, la Proliga, pues también pueda comentarlo. decir Por ejemplo, sí. eh, Para mí Javi es uno de los mejores jueces eh, a nivel profesional, pues mira, el público puede preguntar además y bueno, puede ver la visión directa de, de, de una persona sí. que, que está ahí, metido en el, en, el mogollón, en el mogollón, pero no tiene redes sociales ni nada. Por ejemplo, Steve Winberger, eh, sí en el, ¿Cómo es? ¿Cómo es el apellido Steve Wimberger. <risa> Un sevillano hablando en inglés así, ¿eh? Winberger, sí, pero es, me, me, me, me jugó mucho muchos campeonatos. Y si es verdad que yo he presenciado en el Powerhouse cómo competidores van para que le eche un vistazo, le dé su opinión y oye, y se aprende. Y se aprende de lo que le pide. Entonces, no estaría nada. mal. Es que eso nos valdría incluso a nosotros. Sí, sí. Pues mira, pues. Sí, sobre todo ahora que yo estimas perdido lo que en las competiciones. Javi no nos está viendo seguro, porque no se lo voy se lo voy a proponer. Y fijaos, a ver qué opináis. Es que se me ha venido a lamentar eso que no estabais hablando. Hay un deportista que ya se dijo en el programa anterior que se ha tenido siempre muy veta en España pero que la verdad es que es digno de entrevistar, lo que pasa es que creo que no tiene un español muy fluido y tal, que es Silvio Samuel. Silvio Samuel estaría bien que contara por qué llegaba borracho a los campeonatos, sí. por qué ganaba incluso borracho, porque la verdad es que sería desde luego divertida la entrevista. Sí, sí, sí, sí, de, sí, sí. En cuanto a anécdotas, por qué se quería pegar con Alfonso del Río sí, en no sé dónde. Pues, porque Anécdotas que hemos tenido todo, porque yo he estado sí. compitiendo a nivel de Open y todos tenemos anécdotas de Silvio. Sí, siempre. Sí. El tío llegaba con pantalones de pinza, camisa, todo allí tirado, muerto de hambre y de sed. El tío llegaba, cogía un gueto Esto se puede coger, sí. Esto es para los competidores. El tío cogía, se pivaba una botella entera y decía: me voy por un lado, Más o menos cuando empezará esto, yo decía: bueno, pero esto. ¿Para qué? Pa lo, le lo está visto, pasando, la, Yo lo he visto. Esto yo, está pasando. Yo lo he visto la noche antes, eh, trabajando de seguridad de Madrid, con de, con copa de, de, de balón, de coñac y competir al día siguiente. Yo lo he visto. O sea, no me lo han contado lo ha visto y, era, y, y verla entrenar era un tío que se llevaba cada fin de semana cinco seis mil pavos eso hay que celebrarlo antes y después sí, sí, sí, sí. Sí. era una época en la que había mucha pasta en el culturismo de españa ¿eh? sí, bueno, en, de, de hecho de le hicieron años. una entrevista esto lo leí yo en una revista y le hicieron una entrevista que por qué no pasaba a pro y él dijo que prefería ser amateur porque ganaba más dinero claro. ...vivía solo de competir... ...yo creo que ha sido de los pocos en España... ...que se puede decir que ha vivido del culturismo como tal... ...era ganar Open, tras Open, tras Open... Sí, porque luego además también a mí me consta... ...que sus preparaciones eran muy light... ¿eh? ...y eso se aprecia... Pues, ...ahora lo dices y dices, no, mentira... Y ...eso se aprecia por el salto de calidad... ...que, que dio luego en Estados Unidos... ...que el tío tenía un nivel que te cagas... ...pero además era un tío que sin hacer dieta... ...porque la FIFA nunca la ganó... ...nunca quedó más arriba de cuarto o quinto... ...pero es que iba los demás iban al 300% a la FIFOR y él iba a que la noche antes había estado de fiesta y esto es real entonces qué pasa uh -huh. cuando se empezó a tomar las cosas en serio cuando ya intentó enhebrar un poco lo que pasa es que la otra vez Jorge Raúl tuvo una carrera muy corta en profesional pero enhebró un par de años en profesionales que una vez pillo carrete uh -huh. empezó muy mal pero una vez pillo carrete pues pff. yo debo de decir una cosa yo estuve cuando fui a Estados Unidos estuve entrenando en la Meca y curiosamente, ¿quién estaba allí? Silvio Samuel entrenando. Y debo decir que después de retirado no sé cuántos años, seguía siendo el mismo Silvio Samuel que ganaba los campeonatos en España, para que veáis lo que la genética puede llegar a hacer. O sea, un tío ya retirado y le veías y seguías diciendo, madre mía, qué inserción, hombro, bíceps, tríceps, que era característico todo eso en él. Decías, madre de Dios, ya retirado y entrenando, pues por diversión entrenaría, supongo ya, porque es otra cosa. De hecho, se mantiene en mejor forma que muchos profesionales, como Lebrón, como algunos de estos que están Mucha performance en el cine, claro. estando bien. ¿eh? Otra leyenda que se, me, que se me ocurre, que es muy querido por, por muchos, eh, bueno, fue un hito Paco Mula, ¿Paco Mula? también. Eh, Paco es muy reservado, yo no le veo a Paco Bueno, mira, pero a lo mismo le, le apetece, ya todo lo que hizo en su carrera, además, bueno, las experiencias, y yo creo que quizás le en gustaría... Es que en España, en España ha habido buenos bichos que no han llegado a coincidir entre ellos, pero que si hubieran coincidido, sí. hostia, ¿eh? Yo a Paco, yo a, a Paco lo vi en tres etapas diferentes de su carrera. Cuando ganó el Open de Parla, tío, ahí era imbatible. ¿eh? Y cuando ganó en el 2003 el Open de Murcia, pues yo, y lo, yo también le vi en el 2001, y del 2001 al 2003 dio un salto, luego el Open de Parla fue en el 2006. Eh, eh, era un hombre, además, eh, empezó a destacar siendo máster, porque es que también un poco de Paco Mula, se habla de... De, ...de su última época... ...pero es que Paco Mula en el 91 ya estaba... Sí, ...dándole... ...empezó el un Mundial... ¿eh? A que... yo, te, yo, te, ...yo recuerdo... Cuando, ...cuando un competidor se prepara... ...siempre sueña... ...alto... E ...incluso cuando ves a alguien imbatible... ...tú mismo te haces a la idea de que... ...yo le puedo ganar... ...yo le puedo ganar... ¿no? ...y llegas ahí y llegas al campeonato... ...y lo ves incluso calentar y moviéndose... ...y en el bajiste y tú dices... ...esto no es para tanto... ...no es para tanto, yo le puedo ganar... ...pero... ...cuando Paco... ...se cruzaba o lo llamaban en la línea por delante yo recuerdo en, en, en Madrid un campeonato que decidí yo decía a este hombre no hay por dónde cogerlo en el Cimentor tú también sabes. en ese Cimentor bueno en Madrid también sí, bueno, con Paco he conseguido yo un, recuerdo también campeonato. algo parecido con Paco Mula yo estaba en, en el Open de Murcia dándole el tinte a José Luis Moreno y lo típico de oye me a dar un vistazo de a ver cómo y iba viendo a uno a otro y recuerdo cuando había Paco Mula yo creo que se me iba a notar en la cara pues cuando volví a José Moreno me dijo, ¿cómo la has visto? Y, o sea, no tenía palabras, era algo sí, sí, sí. muy sequedad que llevaba, yo, los femorales, el culo, los brazos. Yo, yo creo, yo creo que locura. todos los que hemos visto a Baco Mula tenemos una anécdota, por lo menos la primera vez que le hemos visto y la mía, es, ¿eh? yo llegué a un campeonato, era en Granada el campeonato. Y claro, siempre vas mirando a ver quiénes compite y quién, quiénes no. Y yo os recuerdo que Paco Mula no estaba compitiendo, estaba en volumen, estaba por allí, pero claro, ya sabéis que el, el volumen de Paco Mula era más extremo que la definición de todos los que estaban. Yo era medio kilo más. Y yo os recuerdo decir, era. hostia, ¿y ese va a salir? Que dijeron, no, no, si ese está ahora en volumen y tal, y verle los femorales más metidos de los que los llevaba yo, el al lado, el otro y el otro, y decir, eso es el volumen, y digo, madre de Dios, para que os hagáis una idea de lo seco que iba ese hombre. Era espectacular. La verdad es que sí, grandes campeones. Bueno, pues simplemente ya... Nos han dicho de aquí el organizador del programa, de hecho, un momentito, burbuja, burbuja Freysenet. Tenemos una burbuja Freysenet que nos tiene que dar una sorpresa que nos han hecho aquí del programa. Que, bueno, pues que quieren que la veamos en directo para que veáis nuestras reacciones. No sabemos lo que es. Bueno, pues venga, que entra ahí esa zafata guapa, grábalo a ver si se tropieza y se cae aquí o algo. Ahí tenemos la burbuja de Freysenet. Y algo a la saluda, saluda. Bien, bueno, por lo que veo es un vídeo. A ver, juntados aquí, que se vea. Venga. Muy bien. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al directo de... Bueno, a este nuevo programa de, de Más Músculos, conectados, ¿vale? Eh, deciros ante todo... Bueno, me presento, soy Roberto Castellano... Eh,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 No, ni se te escucha siquiera. Bueno, invitados, bueno, dos de ellos ya los conocéis, son los típicos, ¿vale? Los iré nombrando, ya los conocéis, ¿vale? Uno, pues como todos sabéis, el culturista con peor genética de España, Sergio Bueno, ¿qué pasa, tío? Bueno, como veis, no le va muy bien la conexión. Preparado para pasar un buen directo. Además, bien equipado, como se puede ver, con mi postentreno. El otro día me no. regañaron por un batido, así que hoy, bocatita de jamón. Bueno, pues eso está divino. Pues nada, ya sabes, hoy otra charlita, como la del otro día, y a ver, a ver qué se lo hace. Bueno, se te recuerdo recuerdo recuerdo siempre, tío. De, suponemos que aportará poco, cabrón. <risa> eh, pues... Muy buenas tardes. Pues ya estamos de vuelta. Aclamado Obvio, no, público. Tío. Sí, sí, hoy... Además hoy nos querías enseñar la colección de zapatillas que veo por ahí detrás, no la querías enseñar. No, pero que... el otro, esta es la de mi mujer, pero la semana pasada ya aquí. Pasa? ¿Qué pasa Sergio? Muy buenas tardes amigo, pues ya estamos aquí de nuevo. Hoy, acuérdate que hace dos programas, eh... no saliste, no saliste en el programa, la gente te echó mucho de menos, y hoy prácticamente la vas a llevar tú, así que bien para no, no, gente. Hoy es un gente. No. Hoy es un tema que para, para algo que controlo, que es historia del culturismo, Buenas tardes amigos, un nuevo lunes aquí en El programa de Mamuflo. no, soy Roberto Pesareano, soy Sergio Fútbol, Robert se va a incorporar más tarde, ha tenido algún problema de última hora, pero no os preocupéis que vuestro amado Robert estará en unos minutos con vosotros. ¿Seguís con la entrevista? que tengo perdido y no sé de qué estáis hablando. De chasca, de chasca! Para que sepa. La... bueno, me metí. Yo creo que les conoce a todos eh, <risa> que durante, durante mucho tiempo decían que era yo. Un aplauso para él y para que se sepa que no somos ninguno de nosotros. Sí, que decían que era yo, hijos. Decían que era yo, hijos de puta. Estoy, no sé si estoy, se me ve o no se me ve. Se te ve y se te oye bien con el. el, el, el, el, el. El instrumento falco, ah, no es Sí, sí, con, el, <risa> con ese miembro que tienes ahí cogido en la boca. A <risa> ver, mira, yo también, tío, tengo aquí algo. <risa> yo no voy a venir, lo de ese sí, yo no lo sí, voy a venir. En, en una tuna ahí todo oscuro, tío. Un o sea, competitivo, pero por desgracia lo que a mí me pasó no era a consecuencia directa de ellos, sino era un cúmulo de cosas que yo. Bueno, no tuve cabeza, terminé de competir Estamos y no de pesca, descansar, que descansar. Eh, reducir las ingestas de comida y tal. Pues bueno, uno se siente eufórico en ese momento, continúa, continúa, al final... Mario, Yo aquí tengo una Mario, cosa que si nos tiros a la puta academia allá con la tajada <risa> de la Sí, porque al final, cascada ¿Es que ras como los bien? putos mismos, ¿eh? la la cascada ras y están en cuarto de la esos. <risa> A ver, ten eh, el micro. Haciendo un poco de salseo. Eh, Pablo. Eh, mira, que me acaba de acordar Pablo López. Buenas chicos. Buenas ¿Cómo tardes. ¿Cómo andamos? Bien, estáis bien o okay? qué? Bien, bien, eh, muy bien. Que se me vea ya fuerte y claro. <risa> Espero que dejes de hacer el pompo de entrar y salir y todas esas artimañas. Que en el fondo todos sabemos que no es una manera más de llamar la atención Así que esperemos que ya todo eso quede sosegado. Vale, este a GH cada Y yo como muchos huevos. ¿Por eso 350 de Clara y dos huevos. Y de carne 320. 220. Pero, 220. pero, pero cocinado o sin cocinar, la pregunta del millón. Sin cocinar Raúl, sin cocinar. <risa> Esa polémica nuestra. Hombre, la hombre es que 150 gramos de arroz cocido es una puta mierda. No, otro día más aquí, esperando el gran momento que lo pasamos, lo pasamos genial en compañía. Lo no, sabes que probablemente este fin de saldremos en el, en el espacio de pico. Eh? Sí. Hombre, me has hecho una encerrona tú, tío. más atacado desde el principio, más engañado. Le quiero decir que pico de oro Tengo aquí los comentarios que la gente se piensa que vamos a atacar a nuestro invitado o algo. Eh, no, no sé. No. Para mí, yo consideraba eh, haberte ido a Andorra un error bajo mi punto de vista y yo en su momento dije eh, que habías apostado por ser youtuber, eh, lo que se llama un culturista de escenario.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 Ya lo próximo va a ser que salgáis comiendo en los bolsos. Y pues sí, ya lo próximo va a ser en el, en el equipo. ¿Eh? Porque yo te sigo. Cabrón. <risa> te comes mi baba. Pues, yo, yo debo de decir, perdona, que me ha dicho que no interrumpiera, pero yo debo de decir que es el día que estoy leyendo ¿Te comentarios más importantes. Sí, sí, sí, hay, hay muchos comentarios. O un estilo. gilipollas que me persigue por redes y me tiene hasta los huevos. Te ¿sí? Es que hay un día, o sea, es que sinceramente un día abro la cabeza un gilipollas de estos. <risa> bueno, serio, ese es el precio de que te conozcan, así que no te quejes y las gracias sí, por que seguir. ¿Qué es un para entrar otro canal de noticias. crees? Ojo, no el que llega más lejos porque eso ya está claro que es Raúl, sino ¿cuál es el que crees tú que hubiera podido llegar más lejos? Sí. Tú eres un pícaro, tú eres un pícaro. Vivimos por detrás ¿qué va? Pregunta, por que va a hacer en pregunta que me ¡Aposta! No, no, escúchame, que me estáis hinchando ya las pelotas, no, eso no fue así. <ríe> no tiene preocupación por el resto, la preocupación la tiene consigo con ver si él es capaz de aguantar tanto. Pero como decía Taúl, los años van pasando, sí, su cuerpo sí, se va castigando, sí, la, los perrillos los de, los de la, las mayores... El coche que mueve la Le está costando la vida estar despierto, tío. Bueno, lo igual, mira, estabas hablando y estaba en otro en otro mundo paralelo. No eh, eh. no es que estaba en otro.. Ah, fijado, vale, y eso no, que no, cojones no. quiere decir Nada, nada, que no estaba... ah, nada Venga, pero. Estoy hablando a... y estaba pensando en eso. Coño, te estoy diciendo que es sí no, honesto. Bueno. Pues aquí está el medio vídeo mejores momentos, por lo que veis, o como podéis ver, casi siempre es un troleo continuo hacia el personaje de mi izquierda. <risa> ¿Sabéis? No... No, lo hacen es que siempre me dicen es que tiene muy mal humor y yo me descojono de ¿eh? todo, macho. Sale así, sale así, no sale solo y esta noche será igual estando de cena, así que... Pues nada, bueno, hasta aquí el programa de hoy. Era un programa... ...especial de Navidad, así que nada, para felicitaros a todos la Navidad, las fechas... ...y ahora esto sí que es ya fuera de coña y de risas de vídeos y demás... ...os deseamos que paséis buenas fechas... ...son muy bonitas para unos, son tristes para otros... ...esperemos que dentro de la historia de cada uno la podáis pasar muy bien... ...nosotros intentaremos hacer lo mismo, pasarlo bien... ...hoy nos toca divertirnos a todos juntos... Eh, ...los que hacemos este programa eh, por... Por una, por una vez, por así decirlo, esperemos que todos vosotros tengáis lo mismo. Y nada, os deseamos felices de fiestas, feliz entrada de año y nos vemos en hoy, la temporada hoy no vamos que a cenar viene. Desnudos. O así vestidos, cada uno elige como quiera. Nos iremos vestidos y acabaremos desnudos. Seguramente, seguramente. Bueno chicos, feliz un Navidad. placer, feliz Navidad a todos. Feliz Navidad.